Hola, mi nombre es Alejandro, alumno de Primero de Iluminación. En este vídeo os vamos a enseñar algunos de los mejores trabajos que hemos realizado en este curso. En fotografía hemos hecho trabajos de foto publicitaria, retoque, restauración y puesta en escena. En Proyectos de Iluminación hemos recreado secuencias de películas, series y obras de teatro. Mmm... <risa> ¿Leonard, me dejas ese sitio? No, siéntate ahí. Pero ahora vienes a mi casa, el día de la boda de mi hija, a pedirme que mate con dinero y lo pides sin respeto. Ni siquiera me llamas padrino. Lo que quiero es justicia. Además, hemos realizado, grabado y editado informativos, cortometrajes, reportajes y conciertos. Señoras y señores, bienvenidos a la edición número 20 del Festival de Cine Español de Málaga. Un año más, el festival trae a la capital de la Costa del Sol la última jornada de producciones del cine patrio. Y por primera vez, también latinoamericano. Estoy callado, que ya está aquí. Y el que sabe mucho de esto, entendido de todos los temas, maestro del conocimiento, sabe muchas cosas que tú no puedes saber, cuánto consume tu coche, desde aquí hasta vejer. El eje es una línea imaginaria que va desde un actor a otro. Tenemos que colocar la cámara solo a un lado de este eje para poder realizar el plano el y el contraplano. Nos encontramos en CESUR, un centro de formación profesional, donde esta misma mañana una de sus alumnas acudió enferma a clase. Así que si lo tuyo es la imagen fija, buen movimiento, ya, ya sabes. sabes.